Saludos a todas las personas que nos observan, mi nombre es Andrés Terán, soy Máster en Turismo Sostenible, soy Guía Nacional de Turismo y he tenido alguna oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos como el sector público y privado en la rama turística. Hay que entender la cultura como todas esas tradiciones, vivencias, vestimenta, gastronomía, que nos han venido dejando, ese legado que nosotros tenemos. Cada uno en su propio territorio tiene una significancia específica. Entonces, cuando nosotros hacemos turismo, vamos de visitantes a distintos lugares, lo que nos atrae es eso, es ver cómo las personas eh, vivieron ahí y cómo viven actualmente. Entonces, estar inmerso en toda esa nueva cultura, diferente a la, a la habitual, es, es bastante llamativo. fábrica Inbagura, al ser considerado un, un patrimonio nacional, ¿no es cierto?, un patrimonio industrial, ya de por sí es un, es un atractivo. Adicionalmente, toda la, el, la riqueza en la parte eh, museográfica que tiene, ¿no es cierto?, es, es bastante interesante. Hay que recordar que Fábrica Inbabura es un punto de interés a nivel nacional y obviamente a nivel local es la base de lo que hoy es, es el Cantón Antonio Ante. La gente puede venir a visitar acá el, el museo, conocerlo y a través de redes sociales tratar de difundirlo. Eh, Sé que actualmente se está trabajando ya en agenda, una agenda cultural es mínima por el, por el tema del, de la pandemia, pero yo creo que con el tiempo se puede ir ya retomando uh, como era uh, anteriormente. De por sí ya por ser patrimonio tiene que ser reconocido por un, un grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces en este caso la importancia... Básicamente es de toda la población local y hasta donde Imabura cuando estaba funcionando tenía su incidencia y el desarrollo que provocó en, en su tiempo para que inclusive llegue a ser eh, o llegue a formarse este territorio como cantón. Entonces es, es un lugar hermoso, es grande, tiene un montón de historia, tiene diferentes salas temáticas donde uno puede venir y empaparse de toda esa esa cultura, de toda esa historia que, que, que esto, como un museo, pues, pues guarda y sirve para que la gente venga a conocerlo a través de la interpretación que se le puede dar aquí. Como profesionales del turismo, siempre que queremos descubrir un lugar, tenemos que ir a visitarlo, a hacer un análisis, tal vez hacer algún poco de puede ser de recomendaciones de acuerdo a las personas a las que vayamos a, a invitar. Entonces, sí, a las personas que están directamente relacionadas con el turismo, a los operadores de turismo, a los guías de turismo, a, a las empresas de transporte turístico, deseen una vuelta por Padre y conozcanlo conózcanlo y ustedes van a, a ver que es un lugar al que se debería eh, venir, se debería visitar. La cultura de por sí es un, es un atractivo, entonces podemos decir que con cultura hay turismo, ¿no? entonces siempre está relacionado, siempre está de la mano, siempre nosotros tenemos esas ganas de experimentar, de conocer nuevos espacios, nuevos lugares, entonces aprovechemos eso, aprovechemos eh, Imbabura como Parque mundial y por supuesto en el centro de la provincia se encuentra Fábrica Imbabura.